elige celulares recondicionados en CompraWeb. Encuentra equipos iPhone y Samsung Galaxy, variedad de modelos y colores garantizados y a precios únicos. Ahorra y súmate al cuidado del medio ambiente. Visita compraweb.cl En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, psicólogo, amigo del Trasnoche, siempre con nosotros a la hora que nosotros le pidamos que pueda estar, él siempre nos dice que sí, con una disposición de oro y en directo a las 4 de la tarde con. No, mentira, son las 2 con 14 minutos. ¿Cómo estás, Claudio, querido, Gusto saludarte? Muy bien, esto es una grabación, esto es una grabación. Sí, claro, un diferecto, como le decimos a propósito de que estábamos hablando de radio. ¿Cómo estás, querido Claudio? Tantas lunas que no nos veíamos. Sí, pues muy bien, muy bien. Qué bueno, qué Aquí, bueno. Esperando conversar este tema que sí, es bueno. candente en estos tiempos. Sí, bueno, el eh, tema que vamos a tratar hoy es, bueno. Creo que lo habíamos tratado hace unas jornadas, eh, Claudio, en ocasiones anteriores, pero hoy lo vamos a hacer eh, eh, quizás un poquito ampliado. Respecto a la violencia que, que hemos visto se está generando en los colegios, eh, con, con alumnos principalmente, eh, sobre todo eh, cuando se marca el regreso presencial después de tanto tiempo de manera telemática, a producto de la pandemia, pero también visto, eh, o, o también poniendo el énfasis en el. Eh, el tema de los docentes, porque también son víctimas de estos hechos, muchas veces resultan con lesiones, con eh, producto de agresiones, incluso no tan solo de alumnos, ¿sá? sino que apoderados también, que es lo más preocupante de todo. Claudio, eh, hablemos de este tema, porque tú, te, tú me imagino que has visto esta situación que se ha venido dando. ¿A qué podría responder? Bueno, quizás lo primero es entender que. Eh... La pandemia o post-pandemia, no sé en qué, cuál será el nombre más aplicable, pero eh, sea cual o sea, eh, ha hecho que las personas volvamos a relacionarnos con otros después de dos años. Pero si pensamos en estudiante eh, de segundo medio, por ejemplo, eh, llegó hasta octavo básico en un colegio y de ahí no tuvo esa socialización. Eh, todas sus potencialidades, sus habilidades quedaron reducidas a solamente el computador al espacio de su pieza, si es que había una pieza o 10 personas en, una, en un departamento chico. Es decir, eh, todos esos eh, daños colaterales de la eh, pandemia y todo lo que se, se expresa ahora es producto de todo ese hacinamiento que vieron los jóvenes, en donde han perdido parte de su identidad, han perdido eh, la forma de, de relacionarse, todo es a través del computador. Y llegan pacientes acá, jovencitos de... De octavo, séptimo y enseñanza media, que con ideas suicidas, es decir, con angustia, con depresión, eh, con trastornos de ira, descontrol emocional, porque ellos no tienen tantas habilidades como un adulto, tendría para decir, quizás estoy deprimido, quizás me pasa esto, esto, otro. Y lo primero que hacemos es ver de que es un cabrucho con pataleta de que está complicado, de, de más las propias tensiones del adulto, entonces ya eso genera una sensación es ...muy aterradora, digamos así. Claudio, eh, o sea, podríamos asumir que también... Eh, ...parte de estas conductas quizás de, de violencia... ...cuando eh, hay un, un, un, un round ahí, una pelea entre dos o más eh, alumnos escolares... ...podríamos pensar también en que es una forma de canalizar... Eh, ...la rabia contenida o el estrés contenido eh, en esto, en toda esta época... La adolescencia es validarse frente a los demás, es buscar la identidad, es saber quién soy y para dónde voy. Si a eso le agregamos eh, síntomas depresivos o, o descontrol emocional, obviamente van a ser lo mismo, pero eh, las formas o los medios van a cambiar. Si además no tengo las habilidades, eh, pienso que es solamente desde la fuerza o desde el ímpetu o desde el validarme de alguna manera. Y que va a depender de la cultura también. Si estamos en estratos sociales más bajos, y en ciertos sectores, tratos más bajos, porque no, no es obviamente en todos, eh, uh -huh. los niños van a tener una forma distinta a otros tratos culturales en donde los medios de comunicación o de expresión van variando. Entonces, uh -huh. ya sea de donde sea, porque eso puede marcar, pero no significa que sea un determinante, eh, uh -huh. va a generar eh, expresiones distintas. Eh, claro. eh, algunos van a estar más callados, otros van uh -huh. a expresar más hacia afuera. a ver pero Es decir, eh, eh, el que expresa más hacia afuera tiene mayor posibilidad de, también de... de de que lo puedan ayudar, sí. pero el que no expresa... El que lo expresa el de que mala forma? O sea, de mala forma, pero por último lo expresa. Pero hay otros que ni siquiera lo expresan y solo aparecen suicidados, porque es no hicieron nada. Aquí hay, aquí hay un tema todo particular, pero todo? está súper relacionado a todo, disculpa Claudio, eh, respecto a, por ejemplo, sí. cuando tú hablabas también de, de, de colegios que de, de, de algunos sectores donde se pueda dar más esta situación, porque va directamente relacionado también, quizá o no tan directamente, tú me lo aclararás, eh, junto a nuestros auditores, el tema del bullying también. Eh, porque eh, convencamos que, por ejemplo, eh, eh, el, el tristemente célebre caso de Katy Winter, esta chica que producto el bullying en el Colegio Unido de Águilas, eh, se quitó la vida, eh, es un caso, digamos, lo ícono de lo que significa la violencia más, más que nada psicológica también. Pero aquí estamos viendo también eh, episodios de violencia física. Eh, el tema de la violencia puede ser también asociado a que el bullying también pueda ser. Considerado ...como una manera de exteriorizar todo este sentimiento negativo que puedan tener los chicos? Sí, eh, el bullying siempre se da en alguna medida pensando que son formas de validarse sobre los demás... ...y cada uno va a tener distintas herramientas, tanto el agresor que es víctima o como la víctima propiamente tal. Eh, sin embargo, el, el punto yo creo que esas son cosas propias de, del desarrollo de, de todas las personas... El punto es que eh, en los colegios o a nivel de educación, más bien, a nivel de, de, de políticas de gobierno, aunque se diga mucho, eh, y espero que ahora sea distinto porque el ministro es profesor, uh -huh. pero que tampoco asegura mucho, pero sí hay mayor posibilidad de una mirada más desde dentro. Eh, es cómo se centra la educación, no solo en los contenidos. El otro día escuchaba por ahí una noticia que no sé cuántos niños no saben leer ni escribir para su etapa y, y lo, lo transforman en noticia, es decir, sí. qué terrible, pero es eh, como si la vida dependiera de si se leer o escribir, mm. pensando que hay niños con depresión desde chiquititos, que están con una idea suicida desde el tercero básico, segundo básico, que se están agrediendo, se están sacando la mugre, eh, y no estamos preocupados en su salud mental, que es lo primero. Y ah, ah, si eso estuviera mejor, eh, el aprendizaje sería mejor, pero nos centramos nuevamente, seguimos históricamente centrándonos en los contenidos, en lo que debe saber y no debe saber. Que ah. no el individuo o la persona como Aquí te lo... Y, y la consulta siguiente, Claudio, te la hago también desde tu rol de la docencia... Porque ...tú también eres docente, eh, porque, a ver, antiguamente, eh, ¿qué pasaba con un alumno que agredía al otro? O que eh, lo agredía de manera grave, o, o la situación pasaba a mayores. Era expulsado directamente. Hoy por hoy, la realidad uh -huh. educacional no permite que un alumno, sobre todo con un, algún tipo de problema... ...que se haya diagnosticado, que pueda ser el, el detonante... De, de esta conducta, de esta agresión hacia otro, eh, pueda ser eh, expulsado del colegio. Todo lo contrario, muchas veces el agredido, la víctima en este caso, es eh, el que tiene que salir del colegio y cambiarse de establecimiento. Esta conducta ha sido muy criticada por algunos, eh, hay distintas opiniones al respecto, pero eh, la autoridad es bien tajante señalar que no se le puede dejar solo a este alumno, quizás por un trabajo más multidisciplinario. ¿Qué tú al respecto? Porque también tenemos que ver el lado de, de, de la víctima en este caso también, ¿o no? Es que, por eso eh, creo que el trabajo en educar, en habilidades socioemocionales, <coughs> que está dentro del de objetivo del Ministerio de Educación, habilidades socioemocionales está como un objetivo prioritario, pero que no baja a, hacia los colegios. No se logra empapar cada colegio ni cada docente en eso. Entonces, en el discurso teórico queda muy bonito. Pero eh, eso, dices tú, es cómo eh, los niños aprenden a relacionarse unos con otros, que es el rol de la sociedad. Es decir, el, el colegio nos prepara para la vida en sociedad y vemos que adultos eh, se tiran los vehículos encima en la calle. Es decir, algo está pasando desde la base educacional que no educamos en eso. A ese tema iba. La educación o la formación desde la casa, porque muchas veces el colegio... No, es el que quizás te entregue el llamado a entregarte tema valórico, porque muchas mucha de las conductas que eh, men, eh, varios menores ven en sus padres son las que finalmente terminan imitando o repitiendo, ¿no? Eh, sí, sin embargo, ya en estos tiempos ya no se habla de eso, porque cuando se habla de la jornada escolar completa, es precisamente para optimizar que también los papás puedan trabajar. Uh -huh. Entonces, si papá trabaja de las seis de la mañana que sale de la casa, a 7 llega a las nueve de la noche, eh, esos valores no son tan fácilmente transmitidos y si además la carga valórica que tienen los apoderados en algunos casos tampoco es la óptima, eh, vamos a tener niños muy desorientados y si en el colegio tampoco me están orientando en eso que es, en estos tiempos se, se entiende así ahora, y el colegio debe entregar todas esas herramientas eh, socioemocionales, valóricas, que tampoco lo hace porque si piensas hace 30 años atrás, eh, te rezaban el pelo, te rezaban las uñas, te rezaban si los zapatos estaban ilustrados, eh, hace 30 años atrás eh, los niños hacían aseo en la sala como señal de eh, no porque tuvieran que hacer aseo, sino como habilidades, como responsabilidades, uh -huh. como sentir que soy parte del medio y te tengo que cuidarlo. Ahora nada de eso existe. Sí, pero también... Entonces, eh, pero sí uh -huh. la ley de inclusión eh, dice que tienen que estar todos los niños en el colegio, todos, uh -huh. y tenemos que aprender a convivir con todos los niños con distintas capacidades agresivos, tranquilos, depresivos porque el mundo es así, y es ahí donde está el desafío de los docentes, de cómo eh, me preparo para enfrentar toda esa eh, eh, diversidad, porque antes era muy fácil claro. lo, que, lo que decías tú, Claudio, este me, me molesta, me complica, para afuera es que, claro, es que también hay un tema súper particular y súper importante yo creo que es uno de los temas clave que, que, que quizás está agravando la situación hoy por hoy que es sin duda el aumento del nivel de violencia, porque antiguamente ya eh, una pelea de combos, y, y sería todo. O ya un... Pues, que, un así, un, sí, tiraba y algo. Pero ahora estamos hablando de armas. Estamos hablando de agresión, además, hacia los mismos docentes, no tan solo entre alumnos. Y lo peor de todo es que esos apoderados que están llamados a quizás imponer esos valores desde la casa se suman a la agresión a por ejemplo un docente, el otro día yo escuchaba a un inspector que fue agredido por, por un apoderado que dijo, tengo pánico de volver o sea, ya al nivel que estamos hablando que los docentes tengan miedo de, de, de su propio alumno y de su entorno eh, es porque algo sin duda está pasando ahí y es complejo porque ese profesor tiene toda razón pero también hay que pensar que en el curso está el hijo, de, en la población, el hijo narcotraficante. En el curso está el hijo del delincuente. Y también está el del trabajador, del obrero, de la dueña de casa. De, eh, están todos. Y la educación debe llegar a todos. Y ese hijo del narcotraficante que se mueve con armas, eh, también quiere educarse. Entonces, eh, frente a las políticas educacionales, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos fuera? Eh, ¿O lo incluimos? ¿Y cómo lo incluimos? Por eso creo que la, la labor educacional se requiere claramente profesores que tengan ciertas habilidades muy especiales para trabajar con ese tipo de, de niños. Que tengan el, el colegio, las herramientas también, que tengan el dinero. Es decir, que los colegios puedan tener talleres, puedan tener un montón de cosas que permitan el crecimiento, de energía que hayan... Eh, siempre el colegio ahora hay eh, la dupla psicosocial que se llama, que es asistencia social y psicólogo. Pero no siempre están eh, pudiendo hacer de todo porque la exigencia que de papeleo que pone el Ministerio eh, frente a cada caso, te lleva por lo menos 6 horas, ocho horas trabajando solo en lo administrativo. Y uno debe pasar, niño, y, y nada más. Oye, eh, Claudio, mira, ahí estamos viendo en Bio, Bio TV, para quienes no están eh, viéndonos a través de la pantalla, eh, la nota eh, del viernes 25 de marzo, que está publicada en Bio, Bio Chile, respecto a um, el tweet que publicó el Ministro Ávila, el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila, y que se convirtió finalmente en un muro de descargos de educadores, de docentes, según señala el titular de la nota. Diversos educadores se manifestaron en redes sociales por las condiciones de los colegios tras el retorno a clases. Además de la pandemia, se han registrado eh, riñas, eh, las que han terminado incluso con estudiantes y profesores apuñalados. Estamos hablando de que además hay un nivel de estrés que quizás, no sé, pueda ser más difícil o derechamente imposible, que los docentes puedan llevar a cabo este tipo de... Eh, ...actividades o, eh, sin duda, eh, dedicarse eh, al, al 100, a todos eh, estos temas que tú señalas, Claudio... ...que hay un tema de este estrés también tremendo en la ausencia Exacto, se hace, es que se hace complejo por todos lados, pero creo que si eh, dejamos de pensar solo en lo académico... ...solo en, en el rendimiento, en, en, en que los niños deben saber tal o cual cosa, eh, nos perdemos más todavía... Porque si nos centramos más bien en lo que tú dices, en cómo generar estrategias de que esos niños que están agresivos eh, puedan convivir, cómo reorganizarlos, reorientarlos, cómo los apoyamos, ya sea dentro del colegio o fuera, ¿no es cierto? En jornada alterna, ahí se verán las formas de eh, que venga solo él con otros más, eh, pueden haber al algunas alternativas. Pero también de repente que vengan en una jornada alterna para poder eh, hacer un proceso de, de inclusión, de adaptación. También hay que justificarlo mucho, porque eh, si van a ver eh, subvención, ¿y dónde está el niño? ¿Y, ¿Y por qué está viniendo en una jornada alterna? ¿Y cuáles son los apoyos? Y te genera un montón de otros conflictos también. pero también decir, hay... Las buenas eh... intenciones siempre están trabadas. Las buenas intenciones, pero respecto al, al alumno en sí. Pero, ¿qué pasa o quién se hace cargo del entorno? Porque tú lo has dicho, muchos de estos chicos vienen de un entorno social súper complicado, en un ambiente que no es el ideal, eh, incluso en un entorno de delincuencia, de tráfico, con familiares de repente que están involucrados en tema, en delitos o, o, o, o en ese tema. Y muchas veces finalmente estos mismos chicos por una falta precisamente de una red de apoyo efectiva, terminan desertando el colegio y terminan dedicándose a lo, a lo de su familia, haciendo ya prácticamente una tradición. ¿Qué pasa o quién se hace cargo de ese entorno, que quizás pueda ser el origen del conflicto de este chico? Bueno, ahí es mucho más complejo, porque si hablamos de poblaciones o sectores que son muy, muy vulnerables, eh, rigen unas leyes totalmente distintas a, a las que uno podría pensar ...es decir, se regional las leyes de, del más fuerte, del más agresivo... Una, ...una apoderada puede acuchillar a otra apoderada sin ningún problema... Eh, ...le pueden pegar a la profesora porque eh, es injusta según su mirada... ...es decir, los códigos son totalmente distintos... Mm -hmm. ...quien llega a trabajar en esos sectores eh, son profesores que tienen cuero chancho... ...es decir, que tienen muchas habilidades, que tienen una forma distinta de ser... ...pero también se van a enfermar... ...y en los colegios y especialmente en los colegios municipalizados... ...ya que trabajé en algunos de ellos también... Eh, están las licencias médicas, entonces por ahí a, a abril, mayo, ya está trabajando la mitad de los profesores. Y los profesores empiezan con licencia 15 días, un mes, dos meses, y ese profesor que no se enferma o no falta, eh, tiene que cubrir dos cursos. Eh, de cinco inspectores, diez inspectores, qué sé yo, hay un solo inspector, quien se hace cargo de los demás niños. Empiezan a quedar cursos votados, cursos solos. ...que genera mucho más conflicto... ...tampoco las corporaciones o las municipalidades... ...tienen eh, el dinero para buscar reemplazantes... ...e incluso los reemplazantes también se enferman... Esto es una ...empiezan a desaparecer, empiezan a tirar licencia. Oye, eh, Claudio, pero también... Eh, tú, ...tú mismo lo dijiste, el tema de los códigos... Eh, ...a ver... ...cómo nos explicado? ...primero que, que un alumno ya esté al nivel... ...o estén al nivel algunos de agredir a, al profesor... ...o peor todavía a la profesora... ...porque aquí estamos hablando de que también se... Agredir... ...a ver, valores... ...que viene de, de la casa... ...yo creo que a cualquiera de nosotros con dos dedos de frente... ...los que somos de generaciones anteriores... Eh, ...le habíamos pensado mil veces antes de que se nos ocurriera siquiera... ...tirarle un garabato a una profesora o a un profesor... ...porque estamos hablando de profesores que han terminado puñalados, Claudio... ...entonces hay todo eh, to un efecto quizás dominó... ...por lo que desprendo de tu explicación, pero... ...¿cómo lo paramos? Po? que de verdad no me cabe en la cabeza que estén, y, se vayan afuera los cabros a, a pelear entre ellos y que, y que más encima lo asusen. Eh, mira, sin ir más lejos el ejemplo del otro día, porque muchos de estos eh, de estas peleas son eh, publicadas en redes sociales. Pues, entonces que ahí hay además un tema súper eh, eh, complicado respecto a lo que estos chicos con sus celulares graban y publican en sus redes sociales. Donde se ve a comillas el público que me presencian estas peleas asusando a los contrincantes, ya, pégale, sí, y muertos de la risa, nadie para nada eh, y, y es más, eh, en una pelea de la semana pasada reciente que hubo en el sur eh, una apoderada testigo que, que, en la calle decía sí, peleé, porque vamos a salir en la tele, mira, con el fin que, que pelearon y grabaron va a salir en la tele también mm. quizá hay un rol de la, eh, eh, nuestro también de dar, porque nosotros vamos a mostrar la realidad pero también eso puede jugar con un doble filo respecto a que quizás también pueda ser una conducta que fomente esto entre los cabros, puede ser Sí, es que por eso te decía, el adolescente a buscar formas de validarse claro. eh, pero cuando tú lo planteas así estamos viendo cómo hay una crisis porque el, eh, lo que vemos en los colegios es una muestra, un reflejo de lo que pasa a nivel más más, más general, es decir eh, es como sacar una muestra de sangre a lo que le pasa a la sociedad en general y esa muestra de sangre nos, nos, nos da a conocer un poco esto que está pasando, pero que pasa en la sociedad en todo aspecto Porque los niños eh, van aprendiendo lo que ven de otros de la familia, de la sociedad, del barrio eh, de los códigos de los políticos cómo pelean de no sé, cien mil cosas eh, ellos eh, son... Eh, eh, ...como dicen por ahí, muy esponja, ¿no es cierto? Absorben todo lo que está en su medio y lo empiezan a replicar. Y cuando vemos que el, el profesor está tratando de cambiar eso, eh, queda corto. Y si el profesor está estresado, y si el profesor vive también en esos medios de estrés... Eh, Muchos profesores es tienen dos no trabajos. No pues. mm. Sí, Se y el profesor vive en la misma población también, entonces... Eh, y, también están empapados de cómo llegar al colegio, de que no lo vayan a saltar en la micro, en, en, en, en el transporte. Eh, es decir, eh, el profesor es uno más también dentro de la realidad. Eh, también vive en un sector quizás que puede ser complejo. No sé, Entonces, eh, es más de lo mismo, digamos. Eh, el punto es, pensando en cómo fortalecer los profesores, en, en general también, los profesores, eh, sus capacitaciones. Es decir, que tener una buena capacitación, se la tiene que pagar solo. Si sí es que tiene una buena capacitación eh, Tiene que hacer un horario extra No dentro del trabajo No es como en muchas empresas En donde eh, ya tú te vas a ir dos una semana afuera Te vas a ir a capacitar no sé dónde Y, y la empresa corre con, con la capacitación Acá no eh, El autocuidado en el área de salud eh, Hacen una tarde o, o varias horas a la semana Como posibilidad de autocuidado En donde generan actividades distintas A nivel educacional la autocuidado casi no está en La en otra bien. parte no está Claudio, vamos a seguir conversando este tema, porque nos pilló la hora, tenemos un problema. Está, está, muy, está muy concurrido el, el tema de la información de la madrugada, pero te dejo comprometido desde ya para que podamos conversar, eh, eh, si no mañana pasado, ¿te parece o no? Perfecto, no hay problema. Porque este tema da para largo. Eh, eso sí, eh, contémosle a nuestros auditores eh, dónde podemos... Eh, ubicarte Claudio a propósito de el sitio doctoralia que eh, en el cual eh, los pacientes pueden pedir horas contigo eh, ven la ubicación el número donde contactarte todo eso y mucho más ¿no? sí, Claudio Cornejo, ahí está, Claudio Cornejo, escriben eso, Claudio Cornejo, doctoralia o Claudio Cornejo, psicólogo, y ya aparece esa foto eh, que ¿Dónde? está en, en, en, en la imagen. Torres del Paine, y ahí cualquier cosa en... Torres del sí andamos, ah, en... Muy en dando una vuelta maravilloso, bueno cualquier cosa Barrosarana 653, ahí en San Bernardo atiende Claudio, bueno también de manera telemática y ahí ustedes pueden recibir sus citas Claudio querido, gracias por estar con nosotros, te mandamos un tremendo abrazo y, y tremendamente agradecido de que siempre nos esperes hasta tan tarde para estar en vivo con el trasnoche ¿eh? listo, muy bien todos los auditores y, y Gonzalito que tenga buen término de jornada, al igual que Franco, que lo saluda hace unos minutos atrás. Un abrazo, Claudio, que estés muy bien. Chao, chao. Listo, chao. chao. Ya, 12 con 36 minutos. ¿Les parece que hagamos una pausa? Porque breve, en breves instantes, vamos a ir, vamos a viajar a Francia. Claro, con una de las chilenas eh, por el mundo que siempre está con nosotros también. Eh, como auditora, como también reportándonos qué ocurre. Porque ayer hubo elecciones en Francia, pues, ¿verdad? ¿eh? Segunda vuelta, 24 de abril, oye, está bien peleada la cosa, ¿eh? entre los mismos que quedaron para la segunda vuelta en 2017, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que eh, también ahí está, eh, ganó por un margen pero pequeñísimo, ¿eh? y, y Marine Le Pen sacó una votación histórica. De eso vamos a conversar con Lorena Álvarez en unos minutos. Quédese con nosotros, somos el trasnoche, recuérdelo, 800-810-810, y también el WhatsApp, más 5699 2078 88. Vamos y volvemos.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 de estrés, ansiedad o insomnio, calma y relaja tu mente con Biosen medicamento que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño con su fórmula segura para tu organismo con Biosen podrás disfrutar y aprovechar cada momento es útil para trastornos del día y la noche disfruta tus días de forma natural con Biosen y ten una mente calmada y relajada encuéntralo en farmacia Cruz Verde No Salcobran